Vamos a desarrollar la actividad interactiva y la actividad de aprendizaje 3 del curso Control de Calidad de Productos Cárnicos. Esta actividad se denomina Higiene y Manipulación de los Productos Cárnicos. Instrucciones. Luis está desempeñando una excelente labor en la fábrica de alimentos cárnicos carnitas. Por eso su jefe... Le da una nueva responsabilidad que consiste en visitar las áreas de embutidos de mortadela y chorizo. Él debe empacar, empezar por el área de mortadela y identificar a la temperatura máxima de refrigeración que requiere al producto cárnico al momento de ser transportado y después debe dirigirse al área de chorizos para arrastrar una de las características que debe cumplir un vehículo transportado de productos cárnicos. Ayúdele a Luis a hacer este recorrido dando clic sobre la máquina indicada en el escenario. Siga las instrucciones planteadas y responda a las respectivas preguntas para que él tenga claridad sobre algunos conceptos relacionados con la alteración higiene en la carne y en los productos cárnicos. a clic en el botón Iniciar. Le vamos a dar clic sobre la máquina embutidora de mortadela. Y vamos a responder aquí, creo que son cuatro preguntas. Inicialmente vamos a arrastrar el producto cárnico hasta el refrigerador que corresponda con la temperatura máxima de refrigeración que se requiere en el momento de transportarlo. Tenemos entonces la carne de AB que correspondería a una temperatura de 4 grados centígrados. Bien hecho de clic para continuar responder la pregunta. Entonces, las principales etapas de la adecuación de la carne son La respuesta correcta sería despiece, deshuesado, troceado y picado Fíjense uh -huh. Continuamos cuando vamos a arrastrar el producto cárnico, carnes congeladas, es el congelador que corresponda con la temperatura máxima de refrigeración que se requiere en el transporte al momento de transportarlo. ¿no? Entonces, carnes congeladas, hace parte del congelador con una temperatura de menos -12, 12 centígrados. Vamos a responder la pregunta y nos dice que los parásitos presentes en la carne son el ítem que corresponde, el ítem B, tricimela espiralis. Damos clic. A continuación vamos a arrastrar despojos como riñones de hígados al refrigerador que corresponda con la temperatura máxima de refrigeración que nos requiere en el momento de transportarlo. Esta carne en especial corresponde a 3 grados centígrados. Continuamos con la pregunta. Dice, la alteración de los embutidos se manifiesta con la presencia de parásitos y bacterias. Bueno, aquí este no está nuestra otra pregunta, perdón. Eh, sería el ítem A, viscosidad, agriado y enverdecimiento. Vamos a aceptar. Por último, vamos a arrastrar al congelador que corresponda con la temperatura máxima de arbolillar a que se requiere el momento de transportarlo de carnes de animales de abasto. Por defecto, pues ya nos tocaría los grados centígrados. Tenemos a otra pregunta: nos dicen, ¿por qué el almacenamiento de productos terminados se debe hacer en estibas de una separación de 60 centímetros con relación a las paredes? y esas deben estar elevadas de 15 centímetros del piso. Respuesta correcta, el item A, con el fin de permitir la inspección y limpieza. Listo, cuando lo por esta parte de, de la máquina embutidora de mortadela, pero continuamos con la máquina embutidora de chorizo. Al dos preguntas, ¿Son bastante rápidas. Y esperamos unos segundos, vamos a ver qué si nos pregunta. Eh, vamos a arrastrar hasta el camión la característica que debe tener en cuenta el momento de transportar productos cárnicos. Vamos a arrastrar el ítem que dice la carne no puede tener contacto con las paredes y suelo del vehículo. Seleccionamos, arrastramos y soltamos en el camión. Uh -huh. Y por último vamos a responder una pregunta los principales microorganismos que se pueden contaminar con la carne fresca son ya la había dicho porque me equivoqué eh, los parásitos y las bacterias tmb y con eso terminaríamos nuestra actividad interactiva bueno, estas son las preguntas o todas las preguntas que aparecen en nuestra actividad sin embargo tienen en cuenta que el orden no es el mismo el orden va a cambiar Tienen en cuenta esto Felicitaciones, usted identificar los aspectos relacionados con la alteración higiene en la carne y los productos cárnicos. Con eso terminamos nuestra actividad interactiva y y manipulación de los productos cárnicos del curso Control de Calidad de Productos Cárnicos. Damos clic en cerrar y terminamos nuestra actividad.